Buenas mis amigos, familiares, vecinos, conocidos y gente querida que les gusta aprender de Dios Bueno hoy venimos con el tema del Señor Dios Todopoderoso Para Él sea la gloria, la honra, la alabanza Hoy Él nos trae un mensaje del Dios Todopoderoso hacia sus hijos Bueno entonces vamos a empezar pero antes les quiero comentar que he estado muy activa últimamente porque el Señor Jesucristo me tiene afanada él sale de un tema y empieza con el siguiente bueno entonces vamos a orar para colocar en sus manos este mensaje nuestras vidas, nuestros familiares, hermanos, carnales y espirituales amigos, vecinos, conocidos y no conocidos, lejanos y cercanos entonces, unánimes, juntos, vamos a repetir todos la oración. Amado Dios, Padre Santo, amado Jesucristo y precioso Espíritu Santo, venimos ante ti reconociendo nuestra total necesidad de aprender de ti todas las cosas. De ti, Padre, con la guianza de tu Santo Espíritu, que sí te conoce, que no hablará mentira, no tiene engaño, no te imita, por, porque Él es Dios y porque todo conocimiento de lo alto viene a nosotros por medio de Él. No interpretará tu mensaje eh, con error, sino fielmente, sino con tu sabiduría, que es poder, autoridad, consejo, entendimiento, palabra que sale de tu boca y que sirve para redarguir, exhortar, edificar, consolar, y no volverá a ti vacía, sino que ella hará todo lo que tú quieres y para lo que tú la has enviado, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen, dice el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe, abro paréntesis, Satanás, cierro paréntesis, de este mundo ha sido juzgado. Y no podrá detener que tu verdad salga a la luz, por cuanto él es el Espíritu de verdad. El que el mundo no conoce, porque si le conociese, hablaría del Espíritu, en el Espíritu y por el Espíritu. Bueno y el señor dice Hay de vosotros hombres porque la ira de Dios re se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad Vamos a Romanos 1:18 Y por favor leer en la casa Romanos 1 del 18 al 32 Dice, sabemos, Señor, que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Líbranos de los falsos dioses, sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, que estén. Romanos 8:5. Y Señor, sabemos que no podemos servirle a dos señores, porque terminaremos aborreciendo a alguno de los dos. Ni podemos, Señor, tomar de la copa de Dios y de los demonios. Porque te provocaremos a celos, ¿seríamos más fuertes que tú? Danos tu conocimiento y temor de Dios, porque el conocimiento de nosotros envanece, pero tu amor edifica. Ayúdanos a devolvernos de nuestro mal camino y a no desobedecer tu mandamiento. Líbranos de lo sacrificado a los ídolos, líbranos de entorpecer el camino de tus pequeños, de tu iglesia, ni de ninguna persona, que quiera entrar por la puerta angosta que eres tú, Señor Jesús. Renunciamos a toda rebelión, que es pecado de obstinación y de adivinación. Renunciamos a toda magia, hechicería, ocultismo. Sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica Renunciamos a nuestros deseos carnales que se oponen a tu Santo Espíritu Renunciamos a nuestra incredulidad Y el Señor me dice Hija, comparte todo lo que te doy No te quedes con nada Porque a mí me gusta enseñar a mis hijos y guiarlos Estoy despertando a muchos que estaban dormidos y que no entendían muchas cosas de mi palabra. Yo hablo a mis hijos de forma muy sencilla, de acuerdo a la edad espiritual que tengan y a la experiencia del servicio. A veces tengo que ser austero, rígido, porque es la, fo es la forma que tengo para corregirlos. Y también suelo ser muy tierno, y consentidor con mis hijos que me aman y me obedecen tengo unos pequeños que tengo que alimentar con compota de bebé porque si no se me pueden ahogar tengo que darles un alimento blando para que no se vayan a atragantar ay mis corderitos y corderitas cuánto os amo porque cuidáis de mis chiquitos de que tomen su alimento a sus horas y que reposen en mi espíritu. No se lo neguéis nunca, ni impidáis que me busquen para abrazarles. Tengo otros corderos, corderitos más fuertes, aunque siguen siendo niños en su manera de pensar. Algunos no han logrado distinguirme bien, otros tienen la vista muy corta, y no miran ni, de, ni detectan lo que otros de mis corderitos y corderitas ven. Debo apacentaros con cuidado, porque la ceguera os estorba y os hace caer. Muchos he querido sacar de sus mismos enredos, pero cuando he querido impedir que os hagáis daño, ya es tarde, no me habéis podido ver. Y otros de mis corderitos sois tan inteligentes que os habéis elevado por encima de los otros. Os he tenido que zarandear para que me obedezcáis, pero algunos han entendido mi amor, otros estáis tan heridos que os habéis apartado de mí. Algunos ya han sufrido mucho y habéis querido volveros atrás por las dificultades y pruebas. El camino ha sido muy escabroso. Os he tenido que probar como el oro, para saber si en verdad me amáis, y amáis a mis chiquillos. Sí, es verdad, he sido muy exigente con vosotros, pero es que yo sé que podéis esforzaros más en entenderme. Y algunos no han creído en mí. Y se han acostumbrado a una forma muy repetitiva de servirme. Quiero que os acerquéis más a mí. Yo soy vuestro verdadero padre. Yo no voy a dejaros nunca, a no ser que vosotros os aburráis de mí y me olvidéis. Yo soy un padre tierno y que siempre escucho a mis hijos. Siempre quiero que me participen de sus logros, de sus avances y también de sus caídas, pero muchas veces has ignorado mis consejos y has desoído mis palabras, has desconocido mi amor, y os habéis endurecido y envanecido, que no puedo hacer nada, no has querido perdonar, y olvidar para sanaros, y vuestras heridas se han cerrado en falso, y vuestros corazones habéis llenado de grosura, y habéis impedido que mi voz llegue y rompa vuestra coraza. Sí, muchos de vosotros os habéis atrevido a pensar que sois más, más sabios que yo, y que vosotros hubierais podido hacer las cosas mejor de lo que yo las hago. ¿Y queréis de descrestarme con vuestras hazañas? ¡Oh, hijos, qué vergüenza! y dolor me causáis cuando queréis doblar mi brazo para que yo os dé lo que os hace mal muchas veces he tenido que con, que con dolor y mucha lástima en mi corazón privaros de algún deseo o deleite que queráis porque sé que os va a, os vais a destruir y conociéndoos como os conozco Sé que muchos de vosotros os hubierais perdido Y os hubieseis ido detrás de la mentira Pero hijos, ¿no sabéis que vuestra experiencia y proceso fue necesario para curtiros? ¿Y que os pusierais en el lugar de otros? No quiero tener hijos insensibles, que no se duelen de sus hermanos no quiero que os aborrezcáis entre vosotros, sino que aprendáis de mí, que soy manso y humilde. Y entregué mi vida, entre paréntesis, mi hijo, cierro paréntesis, por mis amigos. ¿No sabéis que soy un padre bueno y que os tomo en mis brazos y os elevo en mis brazos, en mis fuertes brazos, y os hago que toquéis a veces mis estrellas y luceros? Muchas veces os he lanzado hacia arriba jugando con vosotros para que os soltéis en mis brazos con mucha fe. Y cuando vais a caer, caeréis en mis brazos como nido de algodones. Y, y escucho vuestras risas juguetonas. Que decís, yo sabía que mi padre no me dejaría caer y os alegraría y os alegráis con los regalos que os doy a cada uno de vosotros de acuerdo a vuestros gustos soy un padre que se complace grandemente con sus hijos y los apapacho como bebitos y muchos de vosotros a veces me miráis con mucha indiferencia y me habéis apartado con brusquedad cuando quiero daros un sentido apretón porque sé que lo necesitáis mucho ya que vuestros padres biológicos nunca lo hicieron. ¡Ay, mis corderitos, cuánto os amo! Y cuánto me duele cuando algunos de vosotros os habéis enredado con las trampas de este mundo, y después de que habéis sido iluminados, habéis caído más bajo de lo que al principio estabais. Yo que os acuné en mis brazos y os di tanto cariño para fortalecer vuestras debilidades, ahora me hacéis entristecer, porque muchos de mis amados que compusieron tantas alabanzas para mí, cuando os quiero abrazar contra mi pecho, me habéis arrojado fuera de vuestras vidas. Y los dones que os había provisto, vosotros los habéis corrompido y puesto a disposición de mis enemigos, que me odian. Cómo quisiera que os volvierais de vuestro mal camino, de llevar una vida sin mí, porque yo sé que las alabanzas que ahora me dedicáis no son para mí, ni para mi Santo Espíritu, sino para mi enemigo, y vosotros creéis que yo aún estoy con vosotros». Oh Padre Santo, perdónanos por nuestra dureza de corazón, enséñanos a reconocer que en nosotros hay rencor, hay odio, hay envidia, hay dolor, hay celos, hay contención y toda cosa inmunda que nos aparta de tu amor y nos hace dividir con nuestros hermanos. Perdónanos por ofenderte y destrozar tu corazón por despreciar a nuestros hermanos que te obedecen y te aman, y también por sentirnos mejores que aquellos que aún no has encontrado. Perdónanos por tener egoísmo en nuestro corazón, de que tú quieres a ese hermano más que a nosotros. Perdónanos y enséñanos a pedir perdón a nuestros hermanos por nuestras ofensas, para que tú nos perdones también. Amén. Y dice el Señor: Cada vez que habéis rechazado a mi hijo, entended que me habéis despreciado a mí. Mi corazón es el que han despedazado por el desprecio y, y, y la indiferencia que tenéis a mi amado hijo, que solo hace sino interceder por vosotros, y he tenido que usar a vuestros hermanos, pero. También me duele como abofeteáis a todo aquel que se dispone a obedecerme. Y le tiráis la puerta y lo echáis de vosotros de, y lo echáis de vosotros. Cansado está mi corazón de tanto dolor. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿No entendéis que mi corazón se desangra cada vez que rechazáis el precioso amor de mi Hijo y mi Santo Espíritu? ¡Ay, cómo quisiera ver a mis hijos comiendo juntos en la misma mesa, para que yo los pueda servir y darles toda mi comida, mi banquete, y que todos os améis los unos a los otros y no os hagáis daño! Os digo que no es tiempo de ensorbeceros los unos contra los otros, sino de, de uniros, no, no me importa tanto. ¿Qué tanto sabéis de mí y de mi Hijo y mi Espíritu Santo? Sino que os entendáis y os unáis, y si alguno no sabe algo, venid a mí, que yo soy el que os puede enseñar sabiamente. No os despedacéis más. No os mordáis más, porque ¿quién me conoce o no me conoce? ¿Quién me ama o no me ama? Eso no es lo importante, lo importante es que os ayudéis para llegar a mí, no juzguéis entre vosotros quién es mejor o peor, a todos os amo, dejad que yo os forme y os coloque en el lugar estratégico para que me sirváis. Oíd atentamente mi voz, porque hablaré y seguiré hablando a cada uno de vosotros para que os podáis comunicar en un mismo lenguaje que es mi lenguaje espiritual. Estoy despertando vuestros sentidos y si os disponéis, os descontaminaré de todo lo que os estorba para oír, ver y sentir mi amor. Hijos, perdónense ya y ya y no os endurezcáis los unos contra los otros. Si me amáis, me obedeceréis. No menospreciéis a vuestro hermano mayor y a vuestros hermanos y no os enorgullezcáis, porque soy un Padre justo, y no soy como vosotros. Yo os amo sin medida y con justo amor. A cada uno de mis hijos yo sé, yo amo a cada uno de mis hijos, y yo sé de vuestros errores. Soy yo el que os reprendo, aunque a veces os lo diga por medio de vuestros hermanos mayores pero también puedo usar a mis pequeñitos, no los menospreciéis porque los consiento porque son indefensos y a veces vuestros hermanos mayores queréis pasar por encima de ellos. No os endurezcáis ni penséis que soy como vosotros, que tenéis preferidos, es más, si queréis sentir celos los unos de los otros, tened celos, de vuestro hermano, que aún no lo encuentro y no lo he podido olvidar. Vuestro hermano me ha hecho encanecer prematuramente por el sufrimiento de su ausencia. Si me amáis de verdad, id a buscarlo y traédmelo, porque mi corazón, porque mi corazón se sale de mi pecho porque no sé qué le habéis hecho, porque yo sé que aunque vosotros me habéis dicho que murió y no encontraron su cuerpo, porque las fieras le despedazaron y me han traído su túnica de colores que yo le di ensangrentada, yo sé que vive y pronto lo abrazaré de nuevo, le daré su vestidura y su anillo, su trono, y celebraré con ustedes su regreso. ¡Qué dichoso seré ese día! Que vosotros vengáis de lejanas tierras con buenas nuevas de que mi hijo vive. Yo siento que mi hijo está vivo, esperando porque yo lo encuentre. Hijos, hijitos, no me hagáis padecer más. Id a buscar a vuestro hermano. Y yo os recibiré, vuestro Padre, el Dios Todopoderoso. Bueno, esto nos deja sin palabras. Eh, vamos a orar para terminar. Amado Dios, te agradecemos infinitamente por la bondad, la nobleza, el cariño, Y tu, y tu dirección, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos y guiarnos, Señor, a tu verdad. A tu verdadero camino. A tu verdadero amor, que es el Señor Jesucristo. Bueno, ahora pues nos despedimos. Para que en el próximo audio vamos a... A lo que Dios quiere hacer, que sé que es... Eh, suministración o su liberación, lo que Él quiera hacer. Entonces, mis hermanos, les invito a que en el próximo audio eh, estén atentos y se suscriban para que les llegue la continuación. Yo sé que muchos se van a suscribir. Bueno, Dios los bendiga y los prospere grandemente a todos ustedes y su familia. Amén.